Buenos días a todos, eh, mi nombre es Jorge Alba, estoy muy contento de estar aquí en este coloquio de la música contemporánea Vista desde sus intérpretes Y bueno, también muy emocionado porque me toca charlar con un músico muy interesante Dentro de la escena de la música contemporánea o las músicas contemporáneas Se trata de Wilfrido Terrazas, él es flautista, improvisador, compositor y docente Y bueno, me gustaría este, primero saludarte, Willy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Jorge? Un, un gusto saludarte desde acá, desde San Diego, California. Les mando saludos cálidos hasta la Ciudad de México y un, un placer y un privilegio poder estar en este coloquio. Perfecto, muchas gracias Willy. Bueno, empecemos, me gustaría comenzar este, preguntándote o que nos compartieras eh, el coloquio, la, eh, la perspectiva de los intérpretes es, es fundamental. Eh, Tú eres un, un músico que, digamos, desdibuja esa división entre el intérprete y el compositor eh, y, y el, dentro de los procesos creativos, la improvisación y demás. Entonces, me gustaría que nos platicaras, eh, podríamos empezar por ahí, cómo ha sido desde tu formación, tu acercamiento a la música contemporánea o a las músicas contemporáneas, digamos, desde estudiante hasta la fecha, hasta el Willy que, que eres hoy, eh, todas sus facetas, facetas o identidades sonoras. Entonces ¿Qué te parece si los compartes un poquito esa parte? Híjole, qué pregunta tan grande. <risa> eh, pues quizá habría que, habría que decir de manera un poco resumida que mi, mi, mi, trayectoria, mi trayectoria ha sido larga y, y no lineal, ¿no? Ha, ha, tenido, ha pasado por muchas fases distintas y es difícil resumir, pero pero quizá habría que decir que en efecto, desde muy temprano en mi formación, me interesó hacer músicas eh, no convencionales, o que digamos, uno de los primeros encuentros que tuve fue con la que hemos llamado por mucho tiempo música contemporánea, aunque quizá ese, ese término está bastante desdibujado actualmente, al menos desde mi perspectiva. Y una cosa que fue curiosa en mi temprana formación es que descubrí muchos tipos de música casi al mismo tiempo, o sea, al mismo, al mismo tiempo que estaba descubriendo la música clásica, estaba escuchando Brahms y Beethoven y cosas así. Eh, descubrí mus, mus, músicas de vanguardia de la segunda mitad del siglo XX, como Ligeti o Senakis y, este, y Luciano Berio y cosas así, como todo sucediendo al mismo tiempo y al mismo tiempo estaba escuchando mucho jazz, incluso jazz de vanguardia, jazz de los años 60 y 70, free jazz, y, y estaba descubriendo otras músicas, todo, todo al mismo tiempo, entonces digamos, estuve, estuve rodeado en mi, en mi formación temprana, en mi adolescencia, de muchas influencias, y, y todo estaba sucediendo al mismo tiempo, entonces cuando decidí estudiar música profesionalmente, que y acepté tener una formación clásica y que y que pasé por la formación de estilo conservatorio, ya estaba, ya estaba muy claro en mí que, que en realidad lo que yo quería hacer era otro tipo de músicas, y no estaba del todo claro cómo iba a suceder eso, o qué tipo de, de, de, de canales iba a tomar, pero desde, desde un, un principio me quedó muy claro que, que mi camino no iba a ser un camino convencional. Y de ahí se, se abrieron muchas posibilidades, muchos caminos que que fueron facilitados por, por decisiones de estudiar en tal o cual lugar o con tal o cual persona, pero digamos que desde el principio ya, ya estaba ahí ese, ese, esa semilla plantada de, de, que, de que mi camino iba a ser poco convencional. ¿no? Perfecto. Eh, digamos, con todo esa, ese acercamiento a la música contemporánea o las músicas contemporáneas, como las conocemos, mencionaste a algunos compositores, eh, a través de la interpretación, ¿cómo fue ese acercamiento? ¿Qué, ¿Qué nos puedes compartir como esa parte de abordar una obra, digamos una obra del repertorio ya obligado de la música contemporánea, de los compositores contemporáneos? Eh, ¿Cómo lo abordas ahí? ¿Qué, tanta, ¿Qué tanto espacio hay para proponer? ¿Qué tanto no? ¿Cómo fue ese acercamiento a, a, al momento de abordar las obras como intérprete? Sí, pues es, es, es una pregunta que que, de, que complementa la, la anterior, ¿no? digamos que una vez que ya entré en el, en el oficio o en, el, en, el, en la especialización de hacer música nueva, de trabajar compositores, no solamente vivos, sino compositores que me rodeaban, ¿no? que, que, con quienes yo compartía el, el tiempo y el espacio, compañeros de clase en el conservatorio cuando estudié en Morelia o colegas cercanos a mí, cuando, cuando eh, eh, me fui a vivir a la Ciudad de México, gente con la que convivíamos y, y desarrollábamos proyectos. Eh, una, una parte importante fue el elemento de, de, de, de relaciones interpersonales y de, de comunidad. ¿no? Uno, cuando está uno inserto en una comunidad musical, que de hecho es pues, la única manera que, que, que, que hacemos música, Siempre estamos insertos en un contexto específico, estamos insertos en comunidades. Y esas comunidades tienen dinámicas que, que, te, que te invitan, te, te envuelven y con las que tú negocias. ¿no? Siempre hay un estira y afloja eh, para poder hacer música. ¿no? Entonces, eh, dada mi, mi, mi formación y mis intereses, eh, me relacioné con muchos compositores. Eh, en, mi, en mi juventud, mucho más que con flautistas, por ejemplo, o mucho más que con eh, colegas instrumentistas, aunque claro que también eso era, era parte de la comunidad, pero mi interés en, en las músicas nuevas me, me hizo encontrarme muy frecuentemente en situaciones en donde eh, estaba yo de oyente en un seminario de composición, o frecuentemente en talleres de lectura de obras con compositores, frecuentemente en, en, en situaciones en las que daba cursos de escritura para flauta, para dirigidos a compositores, etcétera. Y mi propio interés en, en tocar cosas raras me llevó a desarrollar un, un vocabulario personal al tocar la flauta, que se, que se tradujo en un montón de posibilidades que, que fueron de interés para los compositores en esa época. ¿no? Entonces, en una época de mi carrera, eh, poco después de haberme graduado del conservatorio, cimenté una especie de, de, de, de, sí, de trayectoria y de, de, de praxis eh, eh, que, que se especializaba en tocar obras nuevas, ¿no? Y, e hice una especie de reputación, ¿no? <ríe> eh, ¿no? De, de ser un flautista, un intérprete, digamos, que sin, que, sin, que, sin, que sin prejuicios y sin miedos y a todo le entraba, ¿no? Había, había como un deseo de abarcar todo lo más posible y de hacer sonar la flauta de maneras que, que incluso se alejaran de... de no solo se alejaran de, de lo convencional, sino que incluso se, se alejaron de la idea de la flauta, ¿no? Y, y eso dominó mi carrera por, por, por bastantes años y, y fue una época que rindió muchos frutos y, y a la que le debo mucho, obviamente, y con colaboraciones memorables eh, con gente, o sea, no voy a dejar fuera mucha gente, pero quizá los compositores más cercanos a mí en esa época gente como, como Iván Naranjo, como Irán Navarrete, eh, como Mauricio Rodríguez, que son eh, gente con la que yo he compartido mucha afinidad, estética y muchos intereses. Eh, y, y, y bueno, pues que, que, que creamos obras que fueron muy importantes para mí, para, para, para cimentar un camino del cual después me desprendería, ¿no? porque la vida es muy larga y alcanza para todo. <risa> este... Sí, la vida es todo menos corta y, y yo tengo una percepción del, del tiempo muy muy lenta, entonces para mí eso fue hace como tres vidas. <risa> es curioso, pero digamos que sí le, le tengo mucho cariño y, y, y, y hay una hay una cercanía eh, muy importante para mí con esas obras que aunque ya no las toco eh, definitivamente cimentaron esa esa eh, sí, esa reputación a la que me refiero, pero también las semillas de, de, de etapas posteriores, ¿no? Entonces, yo creo que la, es, es difícil para mí concebirme a mí mismo y concebir en general a los intérpretes como, como gente que hace una sola cosa, ¿no? Que yo me imagino que debe ser un tema recurrente en el coloquio, pero en esa época en particular, o sea, después de mi formación, después de haber eh, respondido a varias inquietudes iniciales, sí decidí, ok, voy a hacer esta música, voy a hacer la música que quieren hacer, que quiere hacer la gente que está a mi alrededor y voy a ayudarles a, a llevar a cabo esas, esas ideas y de esa manera también yo voy a eh, llegar a entender qué es lo que yo quisiera hacer, ¿no? Y entonces esa época fue muy rica porque hice muchos estrenos mundiales, grabé obras, colaboré con gente de muchos lugares, de México y de otros lugares, eh, y, y digamos, ese fue como el... El, el gran pilar de mi carrera por mucho tiempo. Buenísimo, eh, eso que mencionas de, de el estar eh, muy cercano a los compositores, eh, se me hace muy interesante porque las maneras de hacer música, ¿no? Sobre las maneras en que hacemos música colaborando con, tú decías, bueno, la posición del instrumentista o la posición del compositor, ahí ya se separa totalmente, tú estabas inmerso y yo creo que las dos partes estaban inmersas en la creación musical al mismo tiempo. ¿no? Creo que eso es muy rescatable ¿no? y como tú lo dices, el hecho de, de no eh, definirse como el instrumentista que solo hace una sola cosa, sino que puede ser más, eh, aportar más, mucho más, y las maneras de hacer la música contemporánea, las músicas contemporáneas, creo que por ahí este, rescataría eso que comentas, me parece muy interesante. Eh, respecto a las colaboraciones que has tenido con, con compositores, eh, Vi que, que salió un disco de Germán Romero y que tú interpretaste y, y un par de obras eh, El disco es para guitarra, pero hay un par de obras que tienen flauta eh, Creo que estaría, me gustaría que nos compartieras cuál fue esa experiencia después de muchos años este, De no abordar esas obras con, eh, después de tiempo Entonces, lo que nos quieras compartir al respecto sobre tu participación en, en esas obras de, de Germán Romero ¿Qué nos podrías decir? Sí, bueno Germán es justo uno de esos compositores a los que he estado cercano por mucho tiempo o que estuve cercano por mucho tiempo y, y si bien nunca se ha perdido la relación ni nada, prueba de eso es justo que hicimos este disco que, que tuve el, el, el, el gran privilegio y, y placer de, de, de grabar y que ahora ha visto la luz y que estoy, estoy contentísimo además porque es el disco número 50 que he publicado en mi carrera, que, que es un número que parecía así como... Imposible, no hace tanto tiempo, ¿no? Y, y yo espero publicar muchos más. Pero, digamos, aquí me gustaría hacer un, un contexto interesante, porque estas piezas de Germán son obras eh, de los años 2009-2010, o sea, justo en ese último momento en donde yo estaba a punto de cambiar de camino, y son obras que, que son sumamente difíciles, o sea, para mí fue todo un reto regresar a esas obras desde el punto de vista flautístico, desde el punto de vista musical, estético, volver a entrar en ese mundo, además, esto va a sonar, va a sonar muy ridículo, pero ya no tengo tiempo para estudiar, <risa> o sea, tengo, tengo muchísimo trabajo trabajo, soy profesor de tiempo completo en una universidad y... Honestamente, no tengo tiempo para estudiar, estoy todo el día metido en mi oficina haciendo un montón de cosas, un montón de responsabilidades que la gran mayoría tienen poco que ver con tocar la flauta, ¿no? y, y claro, o sea, sigo tocando la flauta, sigo haciendo un montón de cosas, pero desde hace tiempo decidí darle prioridad a, a hacer mi propia música, a componer mi propia música, a improvisar, a hacer colaboraciones de otro tipo eh, no que no necesariamente pasan por la notación musical o, no, o definitivamente no pasan por la notación musical rigurosa. Y me gustaría hablar un poco más de eso posteriormente. Pero para atender a tu pregunta, eh, lo que quiero decir es que fue muy difícil regresar a esas piezas, encontrar el tiempo para hacerlas, el tiempo y el espacio mental y el, el, el, el canal eh, para volver a hacerlas. Pero además estas piezas son particularmente difíciles para mí, por otra razón, por una razón personal, eh, porque son dos piezas que están vinculadas a la relación profesional y amistosa eh, que yo tuve con, con, el, con el violista queridísimo y extrañadísimo Omar Hernández Hidalgo. Estas, estas dos piezas eh, están conectadas con Omar, con la memoria que tenemos de él, eh, con todo su trabajo, con todo lo que él significó para nosotros, para nuestra generación de intérpretes, para la música en México en general, para el trabajo que él hizo, que, que, que, del cual yo creo que todos estamos orgullosos y, y, y que, ¿no? y que, y que hay, una, hay una conexión emocional muy fuerte. ¿no? Yo trabajé con Omar en, en un trío que teníamos él, Pablo Gómez, el, el destacadísimo guitarrista, y yo. Y entonces una de estas piezas que Germán escribió fue justamente... Eh, para el trío que teníamos y la tocamos varias veces, hicimos una grabación en vivo que a mí honestamente me gusta mucho más que la del disco, pero eso ya es cuestión de, de gustos eh, y que es una pieza obviamente que nos costó muchísimo trabajo, es una pieza que necesitaba de, yo en el atril, digo, en esa época había menos acceso a la tecnología, no ahora con la grabación este, la estudié con click track y fue de mucha manera muy fácil, además de que no había que tocarla en vivo, etcétera eh, pero bueno, en aquella época yo tenía que tener en el atril, para esa pieza de Germán tenía que tener dos metrónomos y un cronómetro andando, <ríe> para no perderme, ¿no? Y entonces fue, o sea, regresar a ese mundo fue súper complicado. Y la otra pieza, que es una pieza bellísima eh, eh, para flauta bajo y guitarra, es una pieza que, que, que Germán compuso después de, de que falleciera Omar, y, y que es una pieza que está dedicada a su memoria. De hecho, el título de la pieza es In Memoriam. Entonces, regresar a esas dos piezas fue súper difícil. Mi, mi, mi respuesta original, original a la invitación de Germán fue, no, discúlpame, no puedo hacer eso, no puedo regresar a tocar esas piezas. Es demasiado difícil para mí eh, regresar a ese mundo. Entonces, de, decliné la invitación originalmente, después Platicamos un poco más, me convenció, me dejé de convencer y me dejé de convencer, y, y me di cuenta que sí era importante que yo las tocara, que era importante que, que de alguna manera cerrara ese ciclo y que correspondiera a la invitación de Germán y, que, y también correspondiera un poco a la, a la memoria de Omar de esa manera. ¿no? Y, y, y fue una gran experiencia la grabación, toda la experiencia de volver a trabajar con Germán. Y como les digo, estoy muy, muy orgulloso del disco. Eh, eh, por toda esa historia, ¿no? Pero sí, definitivamente fue súper complicado regresar al mundo de la música escrita de manera rigurosa después de tanto tiempo y en particular estas dos piezas. Perfecto. Eh, justamente eso, ¿no? La, la, lo dijiste bien al final, la música escrita de manera rigurosa. Entonces, tú ya mencionabas, ya estás en otra etapa, la docencia también abarca gran parte de, tu, de tus energías. ¿Y cómo abordas la creación musical desde como intérprete y ahora como compositor también? Entonces me gustaría que me platicaras, bueno son varias preguntas al mismo tiempo, pero tu experiencia con Liminar y con generación espontánea. Yo creo que ahí la manera en la que este, funcionan esos ensambles y en la que eh, hacen la música o las músicas contemporáneas, estaría interesante ver cuál es la perspectiva en contrario a, la, a, la otra, a las otras maneras de hacerlo. ¿Qué nos podrías decir de la experiencia liminar y, y generación espontánea? Claro que sí, eh, también son, son preguntas muy muy extensas, que y, y tú dime así, ¿se me, ¿me puedes interrumpir si me estoy colgando ¿no? o no? ¿O me puedes volver a encauz, encauzar si ya estoy saliéndome mucho del tema? Pero digamos que hace ratito platicaba yo de esta etapa en la que cimenté esta especie de reputación de, de ser un flautista que le entraba todo y así hice obras, obras complejísimas, obras de de notación multiparamétrica, por ejemplo, obras de compositores de aquella época que, que estaban muy interesados en, en, en seguir por caminos de una alta complejidad de la notación, pero, pero no solamente complejidad en la notación porque era difícil de leer, sino complejidad en imaginar el sonido en una manera en la que era compleja en sí misma, ¿no? O sea, desprender el sonido en, en, en múltiples eh, parámetros, ¿no? Y eso reflejar la notación. Entonces, era una notación que reflejaba un tipo de imaginación que era compleja. ¿no? Entonces, compositores como el propio Mauricio Rodríguez, con quien sigo teniendo una gran relación, eh, eh, y, o compositores como Víctor Adán, o como Javier Villanueva, o como el propio Samuel Cedillo, de quien acaba de salir un disco magnífico eh, en Kairos, y O sea, compositores que sí tenían una idea pues, de, de, de la axiomatización o de la... De la rigurosidad, eh, reflejarse, reflejarse, una anotación, y yo, bueno, a todo le entré, a nada le tuve miedo, <risa> no, todo lo hice, lo mejor que pude, obviamente, pero también en, en el camino me di cuenta de que es, eso no tenía, no era, no era una labor satisfactoria para mí, ¿no? eso no reflejaba como yo imaginaba la música, cómo entendía el musicar, y cómo imaginaba yo mi propia música, yo empecé a componer al mismo tiempo que empecé a interpretar, música nueva, ¿no? O sea, mi escribí mi primera obra cuando tenía 18, 19 años y estrené mi primera obra, la, que era una obra de un, de un colega con, el, con quien todavía colaboro, por cierto, él ya no compone, pero todavía colaboramos y que, y que tenemos muchos proyectos en común, que es Álvaro Díaz, y, y entonces, y, y tenía 19 años, o sea, es, y, y, e improvisé en público por primera vez cuando tenía 18 años, entonces, improvisar interpretar música nueva y componer llegaron a mi vida al mismo tiempo que fue en mi, en mi, pues en mi tardía adolescencia, ¿no? Entonces, eh, digamos, eso, eso estuvo ahí siempre y cuando, en esta época en la que me dediqué a hacer música escrita, sobre todo, nunca dejé de improvisar, nunca dejé de componer, pero... pero Nunca entendí en esa época, para mí fue muy difícil cómo hacer que estas tres áreas de mi vida profesional dialogaran. Ese, ese era el gran reto que yo tenía que resolver y que me costó muchos años, realmente como 20 años más o menos, el poder llegar a entender cómo poder hacer estas tres áreas de mi vida que me interesan de igual manera, cómo puedo hacer que, que se comuniquen entre sí y que mi carrera se balancee, ¿no? Y digamos que todas estas obras fueron importantes para mí, todas estas obras que, que, que, que interpreté y que, que algunas grabé y que estrené, fueron importantes como ya decía hace rato, pero yo no estaba encontrando en esas piezas una, una satisfacción personal creativa que, que, que me permitiera a mí eh, llevar a cabo las eh, la música que yo imaginaba o que yo aspiraba a hacer o que anhelaba hacer, aunque a lo mejor no estaba tan clara en, en mi imaginación. Entonces, eh, el pasar por eso me enseñó cuál era la música que yo no quería hacer, digamos. <risa> no. y, y, y por eso es que ya no hago esa música, ¿no? O sea, en algún momento decidí que, con excepción de un puñado de compositores que me siguen interesando y que y que se acercan a mí y de repente, y, sí, de repente es, eh, alguien escribe cosas para mí, las estreno con todo gusto o las grabo. Hace poco, por ejemplo, grabé una obra magnífica del muy joven compositor mexicano Axel Retif eh, La compositora china Tiang Zhao, eh, que es egresada de la Universidad de, de Trabajo aquí, la Universidad de, de California en San Diego, escribió una pieza para mí también recientemente y la, la grabé, la estrené. Con mucho, con mucho gusto, pero ya en realidad no es lo que hago, ¿no? Y la, la razón por la cual llegué a eso tiene que ver justo con mi necesidad de, de improvisar y de componer mi propia música y de, y de interpretarla y de, y de entender cómo estas tres cosas se pueden juntar. Y la manera en la que llegué a esto es una historia muy, muy larga, pero definitivamente tiene que ver con mi trabajo con, con el colectivo de improvisadores Generación Espontánea que, que fundé en el año 2006, y a partir del cual eh, llegué a entender, o sea, es un, fue una especie de, de, de, de taller, eh, eh, de, de la expansión de una idea de taller eh, y, de, y de colectivo de, de improvisadores que, que, no, que me permitió hacer un montón de cosas que no podía hacer en otro lado, ¿no? Y de ensayar y de, y de probar cosas que, que yo no podía probar en el mundo de la música escrita y que me enseñó... Además, me producía una enorme satisfacción, un enorme gozo de hacer música sin la mediación de una partitura y sin la mediación de la estructura, y de, de, de, de las estructuras que provee la cultura musical que denominamos música clásica o música de concierto o música de contemporánea occidental. ¿no? Y entonces, esos tipos de musicales me daban todo lo que no tenía yo en otro lado. ¿no? Y, entonces, lo que yo, a, lo, a lo que yo aspiré a hacer eh, fue justo encontrar esta manera intermedia. El, el, el contacto, mi trabajo con Liminar fue un trabajo que, que tuvo eh, altas y bajas en el sentido de que hacíamos música escrita rigurosamente en donde yo seguía sin encontrar satisfacción, pero a la vez hacíamos otras cosas también muy, muy interesantes como obras abiertas y eh, eh, notaciones no convencionales, notaciones de otro tipo, ¿no? Y entonces ahí también aprendí muchas cosas que fueron importantes, y, y digamos que el punto central, el punto en donde todo cristalizó, eh, llegó hace una década, poco más de una década, o sea, tengo más o menos 10 años alejado de, de las músicas de notación rigurosa, eh, y fue cuando hice una, una residencia de dos meses en Grecia, gracias a una beca del Fonca, estas becas que ya no existen, que, en donde uno hacía una residencia, que uno mismo gestionaba y se iba donde uno eh, podía elegir. Y me fui a Grecia dos meses gracias a esa beca y ahí realmente encontré cuál era el camino que quería hacer. R rápidamente lo resumo. Eh, lo que descubrí en Grecia es que mi, mi imaginación musical no funciona de manera tan detallada. Mis obras escritas anteriormente... Eh, eran obras que contenían un montón de información que en realidad yo no estaba imaginando. ¿no? La notación rigurosa no funciona para la música que yo escribo, y las, todas las exploraciones que yo había hecho en notaciones abiertas eran, eran insuficientes, estaban todavía demasiado amarradas, todavía había demasiado... existía la presencia de la idea de control todavía en un punto en el que yo todavía no, no me sentía a gusto. Y lo que hice en Grecia fue inventar mi propia notación, que es una notación que parte de las notaciones modulares de la segunda mitad del siglo XX, pero también de las notaciones del jazz, ¿no? de, de, de, la, de, la, de la noción de, de, de chart en, en, en jazz, y que parte de una noción de temporalidad de las músicas tradicionales, de las músicas que, que, que se transmiten de forma oral, y, y de las cuales yo he aprendido muchísimo por mi contacto con la endomusicología y por, y por mi, mi interés por las músicas tradicionales de México también de, de, muchas, de muchos años. Entonces ahí cristalizó eso, digamos, me tuve que ir dos meses a Grecia, a todo mundo se lo recomiendo, váyanse dos meses a Grecia. Estuve en una, en una isla, en el mar Jónico, que se llama Cefalonia, que además tiene un, un montón de connotaciones homéricas y, y tal. Y, y entonces ahí fue que desarrollé estas ideas mías de temporalidad móvil y de módulos de crecimiento, que es como, como escribo mis partituras, las, las he escrito durante los últimos 10 años. Y ahí fue cuando ya entendí que lo que en realidad yo quería hacer era Escribir, componer mi propia música, tocarla, escribir para otros intérpretes que quisieran eh, descubrir estos, estas maneras intermedias entre composición, interpretación e improvisación. Y eso es a lo que me he dedicado en la última década de mi vida, y lo que digan realmente, lo que, digamos, sin dejar de improvisar eh, con generación espontánea o en circunstancias en donde no hay una mediación de partitura. Pero cuando leo partituras, leo partituras que son partituras abiertas y que incluyen la, no, la noción de improvisar y que incluyen la noción de, eh, de, de, de un alto grado de colaboración y de creación colectiva. No sé si con eso abarco toda la, toda la enormidad que, que, que estaba incluida en, su, en tu pregunta. Está bastante bien. De hecho, justamente quería ir directo al, al tema de la improvisación. Entiendo que ahorita también estás justo en medio de otro coloquio respecto a, a la improvisación. Entonces, en tu experiencia, digamos, si nos puedes regalar un panorama de tu perspectiva de la improvisación desde lo individual a lo colectivo, y también si de ahí puedes ligar lo performático, ¿no? Creo que es algo también importante dentro de eso. Claro que sí. Voy a empezar por esto último. Eh, voy a entender que te refieres a lo performático como al, a la capacidad que tenemos los intérpretes de comunicar información y contenido emocional al público con medios que no son el sonido. Exacto, ¿no? a través del gesto. Es gestos, decir, etcétera. gestos, gestualidades, movimientos corporales, eh, desplaz desplazamientos espaciales, eh, uso de escenografía, utilería, vestuario, maquillaje, eh, etcétera. ¿no? O sea, todos aquellos componentes que, que podemos entender como, como que están... Eh, más allá de lo sonoro, más allá de lo musical, pero que definitivamente forman parte integral de, de, de, de, sí, del, del performance, ¿no? con, con P mayúscula y entendido de una manera muy amplia y que puede incluir o no lo musical y que puede incluir otras cosas, lo verbal, lo cinético, lo... Kinético, lo este, en fin, ¿no? Eh, fíjate, te voy, me gustaría abordar esa pregunta contando una, una historia muy interesante. Eh, que, que para mí sirve como parte agua, así que fue un, un, un abrir de ojos y de oídos y, un, y también un abrir de mi cuerpo, o sea, de, de entender que los intérpretes somos también trabajadores del cuerpo y que el cuerpo es, una, es, es en realidad la herramienta ¿no? que estamos usando para, para, para entrar en el fenómeno musical y poder conectar con, con, este, con, los, con los públicos, y los oyentes y los colegas, etcétera, y las comunidades en las que estamos inmersos. Una, hace muchos años eh, hice una, una, una pequeña gira por, por, eh, por, por Suecia y estuve en Suecia en una ciudad que se llama Gotemburgo, en donde eh, estuve con eh, uno, eh, quizá no lo he mencionado hasta ahora, pero debería haberlo mencionado, el compositor con el que he estado más cercano por más tiempo, que es Ignacio Bacalovera, eh, con quien he colaborado por muchos, muchos años y, y tocado no sé, probablemente una docena de sus obras, algunas de las cuales él escribió para mí y además de que es un amigo muy querido. Y entonces estuvimos en esa gira, hicimos varios conciertos en Suecia, fue una experiencia muy linda. Algunos de esos conciertos fueron de improvisación, porque él y yo tuvimos un dúo de improvisación electroacústica por mucho tiempo, y algunos otros fueron de, de música escrita, eh, de obras escritas para mí por compositores y compositoras mexicanos. ¿no? Y entonces, una, un, una de esos, en uno de esos conciertos que fue en un museo bellísimo, eh, eh, que es el Museo Nórdico de la Acuarela, ahí toqué varias obras, y una de las obras que toqué fue esta obra a la que yo le tengo mucho cariño, eh, que se llama eh, Injertos de Oscuridad del de compositor mexicano Samuel Cedillo, a quien ya mencionaba hace rato. Y es que es una obra, que es, la escritura es sumamente rigurosa, pero la expresión es sumamente visceral, como toda la música de Samuel, que es una música absolutamente descarnada y donde van las tripas primero que nada. ¿no? Entonces esta pieza, que es una pieza que me costó mucho trabajo tocar, pero que la toqué mucho y la grabé, y, y, y es una pieza de la que estoy muy orgulloso, eh, es una pieza que, que requiere de, una, de un gasto enorme de energía por parte del intérprete y es una pieza en la que yo siempre terminaba así, completamente bañado en sudor. Y, y es una pieza para la que, eh, digamos, mi, una de mis estrategias para poder resolver la pieza, la pieza está cimentada en una polirritmia eh, que, que, que te hace dividir como intérprete la un, un ritmo fundamental es el ritmo de la, de la respiración, que está escrito entre sillas, de, entre sillas de negra. Y otro ritmo es el ritmo, digamos, del, del pulso central, que es el que actúa sobre los dedos. ¿no? Eh, y, la, y la voz va y viene entre los dos mundos, y hay, pero hay, como una, hay un conflicto interno en esta pieza, que es lo que estéticamente Samuel quería decir. Yo me acuerdo cuando la trabajé con él, él me decía quiero que te conviertas en, en, un, en, un, en un ser prehumano que no ha logrado encontrar el lenguaje, ¿no? Eso es lo que él me decía. Y, híjole, ¿cómo hace uno eso, no? Entonces, ahí, digamos, casi casi tuve que crear un personaje, una especie de personaje primordial, eh, ¿no? que yo me imaginaba como una especie de, de, de, de, de sí, como de un, una especie de prehumano, ¿no? Como que no alcanza que en el transcurso de la pieza empieza a descubrir el lenguaje, ¿no? sin, que, sin que llegue a ser un, un, un proceso completo. Y entonces para lograr esta polirritmia, lo que yo hacía era balanceaba mi cuerpo en, en, el, en, el, en el pulso de negra, y entonces hacía una cosa como de ir y venir con mi cuerpo, como girar, girar mi cintura y, y, y mover mis brazos y eso me, me daba un, una sensación de metrónomo que cimentaba, y encima de eso, hacía los tresillos de la respiración, que eran inhalaciones y exhalaciones dentro del tubo, y entonces el resultado era una especie de coreografía, de la cual yo no estaba para nada consciente, o sea, era una herramienta en la cual yo estaba valiéndome de mi cuerpo para lograr un resultado musical, eh, y no estaba consciente de que había también un resultado corpóreo, cinético, que además se traducía en un panorama visual eh, que transmitía cabalmente y, y, y, y, digamos, sin querer, pero cabalmente y genuinamente el contenido emocional que, que estaba in, eh, este, implícito en la partitura. ¿no? Y entonces cuando toqué ese, esa pieza en el Museo de la Acuarela, ahí en, en, en Gotemburgo, eh, entre el público iban con nosotros unos unos, unos colegas bailarines, eh, que ellos estaban en la misma gira, pero ellos tenían su, su, propio, su, su propio proyecto y, y, y digamos, nunca, nunca colaboramos, simplemente viajamos juntos, pero no estábamos haciendo nada juntos. Entonces, ellos no habían escuchado nada de lo que hacíamos. Cuando, cuando terminó el concierto, uno de ellos eh, se acercó conmigo y me dijo, me preguntó si en la partitura estaban escritos los movimientos corporales, ¿no? Y yo le dije, no, pues no, ¿cuál es, ¿a qué te refieres? <risa> ¿Qué estás hablando? ¿Cuáles movimientos corporales? Eh, y, y entonces me empezó a explicar, bueno, si cuando tocas, haces esto, haces lo otro. Y entonces me empezó a caer el 20, empecé a, a cobrar conciencia de, bueno, tienes razón, o sea, todo lo que hago está en función de la música que quiero hacer, pero tienes razón, o sea, estoy realmente haciendo algo que, que está ahí, eh, que tiene una una una parte que, que no es musical, que se incorpora, o sea, sí es musical en el sentido amplio, pero que, que también es corpórea, ¿no? Y, y digamos, eso fue en el año 2011, o sea, llegó bastante tardíamente a mi carrera, ya para entonces yo ya tenía cientos de estrenos, pues, y entonces fue muy interesante verme confrontado con esta, con esta noción de corporalidad que, de la cual yo no, no, estaba, no estaba consciente. Fue ahí, a partir de ahí que empecé a apreciar la danza, por ejemplo, que era algo que yo no entendía y que no, no era algo que me, que me hacía sentido. Empecé a apreciar la importancia de la danza y, y, y me, empecé, me empezó a influir la danza muchísimo ¿no? en, mi propia, eh, en, en mi propio quehacer. Bueno, entonces, digamos, eso es la, lo que tendría que decir yo acerca de la, de, de la parte corporal, Kinética, que obviamente ha estado presente desde que empecé, o sea, siempre me he movido, siempre he tocado, nunca he estado, nunca he sido un flautista estático, ¿no? nunca me ha interesado. Eh, y eso tiene que ver obviamente con mi, con mi, con mi quehacer escénico, con, el, con, el, con algo que aprendí de, de, de mi papá, varia, básicamente, que, que era un artista de carpa y de circo, que, que de quien yo, bueno, o sea, yo tenía una relación muy extraña con eso que hacía mi jefe. O sea, yo tenía un, un, un, un, un padre muy raro, pues, que hacía cosas muy extrañas. Y, y, y digamos que sus, sus espectáculos ¿no? de, de fuerza, donde levantaba sillas y mesas con los dientes y doblaba varillas y, y además era ventríloco y, y o sea, todo esto de alguna manera permeó mi propio quehacer como músico y realmente todo lo que sé de cómo esté, cómo estar arriba de un escenario lo aprendí de él. Entonces, claro, o sea, todo eso después empezó a tener sentido, ¿no? Después empezó a tener sentido por qué me interesaba improvisar, por ejemplo, por qué me interesaba tener estructuras flexibles, no no atender un, un guión tan tan amarrado y mucho menos algo que quisiera ser un texto, la reproducción de textos, ¿no? Que es la la diferencia está que establece el musicólogo Nicholas Cook. La música se parece mucho menos a leer un texto y se parece mucho más a seguir un guión flexible. ¿no? Y, y digamos todo eso tiene, cobró sentido de manera retrospectiva al entender quién yo era, de dónde venía, cuáles eran mis influencias, sobre todo mis influencias tempranas. Y, y de esa manera fue que entendí que improvisar era realmente lo que más sentido me me, me, me hacía a mí, ¿no? El poder descubrir mis propios caminos, el crear colectivamente, de nuevo, atendiendo a esta idea de, de mi imaginación musical como algo que no exhibe demasiados detalles. Es mi, mi imaginación musical funciona más bien en comportamientos globales. Yo imagino cosas que se mueven de manera global, comportamientos de manera general, que no exhiben tantos detalles. Entonces, a la hora que yo escribía en mis partituras, pianísimo o Presión de arco tal o, o acento aquí. Al día siguiente me arrepentía y por eso es que no terminé tantas partituras en mi juventud. Porque siempre terminaba tirándolas a la basura porque siempre estaba cambiando de opinión. O sea, porque siempre he pensado como improvisador. Nunca he pensado como alguien que define un plan y se atiene a él. Eh, soy una persona muy ordenada, y disciplinada y organizada, pero siempre tengo una... Una, eh, una flexibilidad en atender a esos, a esos planes. Entonces, tenía que haber llegado a eso de alguna manera. Simplemente me tomo, como soy tan lento y el tiempo me corre tan lento, me tomó muchísimo tiempo, muchísimo tiempo llegar a entender que algo quería hacer. Pero si lo vemos retrospectivamente, todo tiene una correspondencia súper lógica. ¿no? O sea, la, la parte a la que tú eh, te refieres, la parte que le llamas performática, no la parte de... De, de, que es básicamente tener una conciencia de la importancia del cuerpo arriba del escenario y fuera de él también, eh, y cómo eso tiene que ver con, con ese dominio y esa experiencia y esa solvencia que te da el cuerpo eh, en relación y conexión con el instrumento y que es una extensión de tu imaginación musical y que a su vez es una extensión de tu creatividad como persona. ¿no? Entonces, ¿sabías cómo todo esto corresponde una cosa con la otra? Simplemente, eso nadie te lo explica. <ríe> Al principio, entonces a mí me tomó mucho tiempo llegar a entender que en realidad yo solo sé hacer una sola cosa, que es el estar parado arriba del escenario, reflejando las relaciones interpersonales, las, los ideales de comunidad que yo imagino, que son de creación colectiva, que son de relaciones horizontales, de colaboración, de, de, de, de correspondencia de intereses. Y que, y que se oponen a, a, a ideas rígidas de jerarquía que están integradas de una manera eh, eh, medular en, en, la, en la música de concierto, y que por lo tanto para mí era importante alejarme de esa, de esa cultura musical tan pronto como fuera posible. ¿no? Y es por eso que la importancia de, regresé a la importancia del jazz, que fue muy importante en mi carrera temprana y ahora tengo un, por eso tengo un grupo de, como de jazz raro, ¿no? que es el Wilfrido Terraza C-Quintet, eh, y le, mi trabajo con la generación espontánea sigue siendo eh, central, y la música escrita que ahora hago parte de, de, de, de posibilidades colaborativas y de creación colectiva que están mucho más cercanas a la música creativa afroamericana que a la música europea o de tradición europea de concierto. ¿no? Buenísimo, gracias este, Willy por, por esa... Este, esa gran respuesta, ya para, estamos muy cerca del final, ya para, eh, hay algo que me gustaría preguntarte Como último y después si alguien en el público quiere preguntar algo eh, Sobre los públicos, los públicos y los espacios de la música que interpretas y que haces ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué te preocupa? Qué, ¿Qué no te preocupa? ¿Cómo ves el panorama? no sé, Lo que quieras compartir Sí, bueno, yo lo, lo primero que diría, ayer el tema este de los públicos salió también en el, en la, en el, en el coloquio de improvisación en el que estamos, eh, que es un coloquio muy muy lindo, que, que nos, nos tuvo mucho trabajo armar, eh, con colegas que estamos en cinco zonas horarias del planeta distintas, entonces es una cosa así tremenda, eh, pero bueno, ahí está, este, hoy es el tercer día, le toca a los colegas de Colombia, ayer estuvimos nosotros con los colegas de México, y un tema que, su, que, su, que salió fue justamente este de los públicos. Y algo que no dije ahí, porque no hubo, no hubo la posibilidad y el tiempo estaba complicado, y, pero que me gustaría decir el miércoles, que es el, la mesa redonda final, y que voy a decir ahorita, seguramente no de la misma manera, porque todo lo, lo voy a improvisar, es que para mí, honestamente se los digo, no existe tal cosa como un público. No hay, es, no, no hay tal, este, estoy de acuerdo con Christopher Small cuando dice que todos, todos musicamos. ¿no? Eh, lo que hay para mí, lo que existen son comunidades musicales, que están eh, coordinadas de alguna manera, se, se encuentran a sí mismas en su correspondencia y en su afinidad con las grandes cúpulas, eh, eh, los grandes paraguas que, que denominamos culturas musicales. ¿no? Las culturas musicales son estas cosas gigantes, que, que, que cobijan a estas pequeñas comunidades musicales. Yo creo que lo que atendemos, lo que, el trabajo que hacemos, está dentro de comunidades. Nos, yo nunca divido entre público, nosotros somos los músicos, ustedes son el público, eso no tiene ningún sentido. De no, eso, eso me parece la cosa más absurda que hay, es la idea de creación de públicos, creación de nuevos públicos. Los públicos no se crean, los públicos ya existen. Se llaman comunidades. Estamos todos inmersos en una comunidad. Estamos inmersos en muchas comunidades, correspondemos, tenemos lealtades, tenemos negociaciones, tenemos distanciamientos con distintas comunidades y so, como parte de esas comunidades atendemos a distintos roles. A veces nos toca estar arriba del escenario, a veces nos toca estar abajo del escenario, a veces nos toca estar detrás del escenario, a veces nos toca estar en los controles, a veces en la planeación, en, en, en, en el pensar y a veces simplemente por casualidad aparecemos en un concierto y aplaudimos sin ningún eh, tipo de apego más allá. ¿no? Pero al, al formar parte de esas comunidades musicales, eh, lo que hacemos es contribuir al, al, al fenómeno del musicar, pero también a cualquier otro fenómeno humano que tenga que ver con, con, con hacer la vida humana, con, con, con establecernos y extender nuestra presencia en el mundo eh, como, como especie. ¿no? Entonces, esta, esta idea de que nosotros tenemos que pensar de cierta manera para llegar a ciertos públicos. No, o sea, todas las músicas tienen los públicos que tienen, porque todos, todos los músicos, perdón, todas las músicas tienen las estructuras comunitarias que tienen, porque así es la lógica de la cultura musical que las representa. Eso no quiere decir que sean estáticas, eso no quiere decir que no puedan cambiar, por supuesto que cambian, todo el tiempo están en expansión o en contracción o, pero no están estáticas, ¿no? Y, y está, ahí está, o sea, los, las lógicas que que están, que están, eh, que, que rigen a las culturas musicales, las determinamos los propios integrantes de esas culturas musicales. Y cualquiera que haya estudiado no, musicología alguna vez en la vida les va a decir lo mismo. O sea, no, nada más en la música de concierto o en las músicas experimentales nos planteamos esta idea de, oh, si a mi concierto van tres personas, es que estoy fallando, pues no, no estás fallando. Lo que pasa es que la comunidad musical en la que estás inmerso en ese momento es de cuatro personas. Y ya, eso no la hace ni más ni, más, ni menos valiosa, tampoco la hace un desperdicio, ni un, ni un, ni un fracaso. O sea, yo no entiendo, no, honestamente no entiendo esa lógica. Espero espero que no me lloran tomatazos después de esto. Muchas gracias, Willy. Este, no sé si tengamos tiempo de, de preguntas del público, todavía alcanzamos. Una pregunta, ¿alguien le gustaría preguntarle algo al maestro Willy? Así nos quedamos entonces, cerramos con eso. Willy, muchísimas gracias por esta charla, la disfruté mucho. Nos conocemos desde hace mucho tiempo en el Morelia y nunca habíamos platicado así y nunca había este, tenido la oportunidad de, de preguntarte todo esto y la verdad es que me siento contento de eso. Y te agradezco mucho y bueno, con esto cerramos esta charla y pues muchas gracias. Muchas gracias Jorge, ha sido un placer y saludos y felicidades a los organizadores, las organizadoras este del evento que, que se antoja. Si, si pudiera darme la vuelta estaría seguramente ahí en todo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gobierno de México.